a los miembros de, de la CNOC en esta oportunidad voy a invitar a subir a Ariel Weger a Carlos Martínez Erika Vega y Jorge Villa por favor esperamos unos segundos para que puedan subir y los recibimos con un fuerte aplauso porque estamos en el cierre Hola, muy buenos días para todos. Eh, hoy me voy a portar bien, sí. Como siempre, eh, en el espacio que tenemos para el ACNOG, damos un update de las últimas cosas que estuvieron pasando entre evento y evento. Damos, contamos algunas cosas acerca de los trabajos que, que estuvimos haciendo. Y para la gente nueva, que siempre por suerte tenemos muchos miembros nuevos de la comunidad que se están sumando en los eventos. También contamos qué es LACNOG, a qué nos dedicamos y bueno, cuáles son nuestra, nuestra misión y nuestros objetivos. Así que para eso eh, la voy a dejar a mi compañera Erika, que fue la que estudió para el día de la fecha. Acá estoy... Gracias, Ari. Bueno, buenos días a todos. Eh, soy Erika Vega, hago parte del directorio de la CNOG y ahora vamos a darles una presentación cortita acerca de lo que es nuestro grupo de operadores de redes de América Latina y el Caribe para que continúen conociéndolo aparte de todas las actividades que estuvimos haciendo en esta semana. Bueno, eh, ¿quiénes somos como LACNOC? Pues somos una asociación civil de carácter internacional sin ánimo de lucro y es constituida eh, en Montevideo, Uruguay, al igual que LACNIC. En, eh, tiene su ubicación en la casa de internet también. Eh, bueno, esta asociación, este grupo de operadores es conformada efectivamente por todos los encargados de operar redes de la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues ya estamos cumpliendo 13 años desde su creación. De la misión y visión eh, que tenemos como LACNOC, pues puntualmente eh, nos enfocamos en reunir a estas personas que operan redes a nivel eh, de la región para intercambiar experiencias, eh, poder participar en diferentes eventos, foros y discusiones que tenemos a través de, de nuestra lista también de correo. Eh, bueno, y algo que queremos ser es ser una organización o una asociación referente en diferentes temas de interés a nivel de eh, todo, eh, todo el tema de operación de internet. Objetivos puntuales que tenemos desde nuestra organización, eh, pues, lo principal es responder a diferentes necesidades y ser la voz eh, y entregar los puntos de vista a diferentes organismos también que trabajan para el desarrollo de Internet, los puntos de vista de este grupo de operadores de Internet, eh, colaborar en diferentes procesos para el desarrollo de Internet y compartir diferentes experiencias, como les digo, por medio de las listas de discusión, los diferentes eventos que hacemos, foros y demás. Eh, algo en lo que nos enfocamos mucho también es pues a responder a las necesidades que ustedes nos dejan saber en las diferentes actividades que hacemos en el año, las necesidades de capacitación, de temas puntuales a nivel de la operación de internet eh, para estos operadores eh, de las diferentes organizaciones que, que pueden existir en nuestra región de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, pues participamos también activamente en, en la eh, postulación de propuestas y desarrollos de diferentes políticas en el foro que, que, como vieron, se llevó a cabo el día miércoles y estos foros de políticas que se llevan a cabo en cada uno de los eventos que se realizan eh, anualmente. Eh, de nuestra cultura organizacional, contarles que todo el trabajo que se hace desde el ACNOC, todos los miembros que participan en nuestro grupo eh, de operadores eh, lo hacen de manera voluntaria. Ahí desde el ACNOC eh, tenemos un grupo también conformado que es el staff que tenemos allí que aprovecho para agradecerle. A nuestro staff que esté presente aquí en la, en la reunión por todo el apoyo que nos han dado desde su existencia en este evento y en los anteriores que hemos tenido. Eh, este evento tuvimos un stand donde podían también acercarse y tener algo de información un poco más detallada, así como la que estoy mostrando en este momento con respecto a la operación del ACNOC. La mayoría de las actividades. Eh, que nosotros eh, realizamos, se realizan de manera remota, hacemos muchas eh, actividades desde los diferentes grupos de trabajo y bueno, tenemos eh, luego un evento que es nuestro evento de octubre, que es de manera presencial, un evento híbrido igual que se está, como se están manejando después de la pandemia. Eh, respetamos y fomentamos la diversidad cultural, la comunicación efectiva y pues el comportamiento ético, la lista y digamos el grupo de operadores está abierto para todas estas personas que operan redes y no tienen que hacer parte de la, de la organización eh, identificándose o haciendo parte de alguna organización puntual sino como una persona, un profesional, un individuo. Eh, de nuestros compromisos pues, el servicio a la comunidad principalmente, la excelencia la innovación, la honestidad la responsabilidad al llevar a cabo pues el trabajo que hacemos desde cada una de esas iniciativas que tenemos en nuestro grupo eh, esta es la estructura que tenemos en nuestra organización tenemos a un comité de programa que por esto nos está acompañando también Jorgito, Jorge y Carlitos eh, que hacen parte del comité de programa, también Hernán por ahí sí está, Hernán hace parte eh, de, de este grupo, eh, de este comité de programa Marcela, Gustavo eh, que hacen todas las tareas de, de, de selección de los contenidos que tenemos en los eventos que hacemos a nivel anual y conforman esta excelente agenda así como este espacio que acabamos de tener iniciando el día de hoy tenemos el directorio, eh, pues, su función es llevar la dirección ejecutiva de nuestra organización, está conformado por siete personas, eh, Ariel Weger, que es nuestro presidente, eh, Guillermo Sicileo, Edmundo Casares, Hernán Franco, Jorge Lam, eh, Galbao Resende y yo, Erika Vega. De grupos de trabajo, bueno, en estos grupos de trabajo, estos grupos de trabajo se han desarrollado según la necesidad, como les hemos dicho, de, de la necesidad que nos dejan conocer los operadores de redes que se acercan a nosotros en diferentes temas puntuales. Estos grupos de trabajo generan unas iniciativas a nivel de ese tema, y bueno, ahorita más adelante van a conocer cuáles son los grupos de trabajo que tenemos actualmente en la CNOC y cómo unirse a ellos. Y bueno, la comunidad, que en realidad son todas estas personas que interactúan con nosotros y puntualmente los miembros que tenemos en la ACNOC son todos los miembros que tenemos inscritos en nuestra lista de discusión de la ACNOC. Luego eh, tenemos otras listas de discusión que son puntualmente de los grupos de trabajo y, como les digo, todos pueden participar en, en lo que es la ACNOC. Señor Presidente, continúe, por favor. Que había, estudiado? había estudiado, ¿vieron? Se sabía los nombres, de memoria, todo, no erró nada. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, nuestra misión, nosotros somos una organización sin fines de lucro. No, no buscamos de, de generar dinero para nuestros bolsillos, sí de obtener recursos para poder prestarle servicios a la comunidad. Nuestro, nuestro fuerte, o, o de alguna manera lo que fue el core del ACNO durante muchísimo tiempo, fue y es hoy en día una lista de correo. Eh, nos enfocamos mayoritariamente en el área, lógicamente, de Latinoamérica y el Caribe, por eso todas las organizaciones aquí presentes nos llamamos parecido, todas empezamos con LAC Algo, este, así que esa es el área de cobertura que intentamos abarcar pero obviamente que eh, la participación es totalmente abierta o sea, hay gente participando de todo el mundo no necesariamente hay, hay que, que vivir o haber nacido en alguna parte de esta región para poder ser parte tenemos, de hecho, en la lista principal tenemos muchas listas de correo en LACNOC, que es como el principal eh, modo de, de intercomunicarse en la lista general, que es la, la que se puede hablar de cualquier tema tenemos más de 1200 suscriptores si ustedes hoy no están suscriptos, al final de la presentación van a ver eh, la página web de LACNOC, ahí mismo se van a poder meter y, y, y suscribirse en la lista. Ahí se van a encontrar con operadores de todos los tamaños. Entonces van a ver que hay consultas técnicas diversas, hay gente buscando contactos porque tienen un problema particular. Eh, es muy, muy interesante que, que se.. ...puedan sumar a la lista y que puedan usarla para su propio beneficio, ¿sí? Los aportes a la lista se hacen desde la persona, ¿sí? no, no dejamos que, que haya empresas haciendo propaganda, eh, está prohibido eh, el tema de hacer política... ...y bueno, tiene, tiene un código de conducta bastante estricto... Eh, y, ...y esperamos de que sea aprovechada por la comunidad de operadores... Bueno, para el bien de la comunidad de operadores Además de esto, hay otras listas de correo específicas de los grupos de trabajo Si recuerdan, al principio de la mañana se dio un, un brief de los grupos de trabajo ¿sí? de, de, de la IoT, de los grupos de Nox. Bueno, hay otras listas apartes que tratan específicamente los temas de esos grupos de trabajo Así que también están listados en nuestra web y son bienvenidos a participar en todas ellas como mínimo les pedimos o les recomendamos que se sumen a la lista general del ACNOV. Eh, al momento, bueno, hay 10 grupos de trabajo conformados. Eh, si ustedes tienen una temática en particular sobre el cual les interesa o, o vemos que para la comunidad es relevante y quieren generar un grupo de trabajo sobre eso... Se charla, se arma un, un chapter, se, se aprueba y se asigna recursos para poder hacerlo. O sea, hoy en día, eh, Erika mencionó algunos, yo mencionó algunos también, eh, pero no es una lista fija. O sea, los grupos de trabajo, de hecho, pueden hasta ser efímeros, pueden ser específicos, empezar en un determinado momento y terminar al lograr un objetivo y listo. Eh, y, y de nuevo, la organización eh, consigue recursos para, para poder hacer que esos objetivos se cumplan. Tenemos un hermosísimo grupo de voluntarios que, por favor, los quiero, les quiero agradecer muchísimo que están acá adelante y andan por ahí sacando fotos, que son las personas que vieron en nuestro stand. Eh, muy agradecidos porque trabajan muchísimo con nosotros. Obviamente todos nuestros trabajos son totalmente ad honorem. Eh, la, como les dije, la organización es sin fines de lucro y se basa pura y exclusivamente en... En, en la buena predisposición de la gente y en las ganas de, de, de hacer cosas por el bien de la comunidad y por el bien de la Internet. Eh, bueno, acá venían los grupos de trabajo. Yo no estudié, habrán visto. Eh, acá están los 10 grupos de trabajo. Los paso brevemente porque me quedo sin tiempo. Eh, hoy hablamos de algunos de ellos. Nuestra web, blacknow.org eh, o noglat, cualquiera de las dos es lo mismo, los va a llevar al, al mismo sitio. Tenemos las redes sociales y todo eso que yo como, como viejo y unixero no entiendo y la mayoría de los que están acá tampoco. Eh, y bueno, también les quería contar de que nuestra organización está... Eh, bueno, se incorporó, como comentó Eva, se incorporó eh, hace poquito tiempo. Si bien es una organización que va a cumplir 13 años de, desde su existencia... Ha logrado incorporarse y es una organización que hoy en día eh, cuál sería el, el... no me sale la, la palabra... La, la, es que está constituida claro legalmente y que tiene eh, los, los recursos para poder ayudar a otras organizaciones y para poder firmar este, acuerdos de colaboración por ejemplo con otras organizaciones eh, LACNOC tiene, por ejemplo, un acuerdo de colaboración con LACNIC, tenemos un acuerdo de colaboración con ICANN, tenemos ahí al, alguna especie de, de acuerdo de colaboración con, con ISOC que, que está en gestación y estamos eh, esperando que llegue el evento de octubre, que va a ser un evento muy grande en un lugar que no puedo decir, antes de que me tiren una cosa por allá, eh, los invito a que participen Va a ser un encuentro muy grande Va a haber un montón de operadores Vamos a hablar eh, de, de temas relevantes e interesantes Y los invitamos a que sus organizaciones puedan patrocinar Recuerden, todo lo que sea patrocinio Vuelve para la comunidad en servicio Y si quieren de alguna manera O si ven que nuestra organización, que el ACNO, Los puede ayudar o los puede potenciar de alguna forma Acérquense al directorio y podemos charlarlo y ayudarlos de la mejor manera posible. Eh, eso era todo. Gracias. Sí, eh, eh, ¿Nos pueden poner la otra presentación? Sí, eso era todo por de los jefes. ¿no? Nosotros que hacemos el trabajo... Todavía tenemos una parte que, que explicarles. Eh, bueno, están los patrocinadores, ahí está la presentación. Bien, eh, como primicia para los que están en esta sala y los que están siguiendo el evento de manera remota eh, desde Zoom, eh, les cuento que estamos formalmente eh, realizando el llamado a presentación de trabajos para el ACNOC 2023 que eh, se va a celebrar en la semana del 2 al 6 de octubre de 2023 en una sede que nos enteraremos esta tarde, cuando sea el cierre formal del evento, eh, donde va a ser. Así que eh, ya ustedes se están enterando hoy, Lo, el anuncio formal eh, estará saliendo el lunes en la lista del ACNO, pero bueno, ya todos eh, están pendientes. Los que no eh, estén inscritos en la, en la lista del ACNOC y deseen participar, o, eh, o sea, deseen participar en la comunidad, por favor, pues pueden eh, inscribirse a través de los enlaces que estaban puestos en, en la presentación de, de Ariel y Erika. Entonces, bien, el comité de programa, o sea, somos siete personas en este momento, eh, está Carlitos Martínez, eh, está eh, Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara que muchos eh, lo conocen también está Gustavo Mercado que, que está por aquí delante está Marcelo ruizcay que ya tuvo que retornar a su casa está Hernán Mogilevsky que no sé si anda por acá pero también lo conocen muchos eh, está un tal Jorge Villa eh, así soy yo y eh, en este año eh, tenemos como invitado especial a uno de nuestros más, más importantes presentadores o sea, a lo largo de la historia de la CNOC, el señor Thomas Lynch que le hemos pedido eh, que nos ayude a completar el, el comité este año porque teníamos una plaza vacante y bueno, el señor Thomas Lynch va a estar con nosotros eh, preparando el próximo LACNOC. así que muchas gracias Tomás por, por aceptar esa ayuda eh, la comunicación, bueno eh, con el comité, bueno, ahí está la dirección de, del comité y eh, algo importante, si ya tienen algún tipo de, eh, o sea, de intento de propuesta o de tema que les interesaría, por favor, bueno, ya pueden contactarnos a cualquiera de los que estamos acá en el evento o también pueden contactar a algunos de los del directorio ya sea Ariel, Erika, Mundo, Galbao, cualquiera de... ...de los que están acá o cualquiera de los amigos que siempre nos han acompañado... ...como es el caso de, de Ricardo Patara, de Nico Antoniel... ...o sea, todos los amigos que siempre están alrededor de lo que pasa en LACNO. Las temáticas que vamos a abordar... ...bueno, ahí hay una lista grande de temáticas... ...la lista esa no es exhaustiva, o sea, se puede, hay muchas más temáticas... ...pero algo importante es que nos interesa... Eh, ...los temas relacionados con operación de redes y bueno, todas las tecnologías asociadas a, a esto. Algo importante es que a diferencia de otros espacios eh, donde se hace, digamos, la explicación de la tecnología, eh, que digamos sería más tipo tutorial, donde usted explica las bases de la tecnología, cómo funciona, etcétera en a los efectos de LACNOC nos interesan las experiencias prácticas del uso de esas tecnologías. O sea, cómo cada cual está solucionando sus problemas con esa tecnología y eso es lo que permite enriquecer el debate porque otras personas pueden tomar ideas a partir de las soluciones que usted ha creado y eso, eh, digamos, es un poco el espíritu de lo que nos interesa presentar en, en la no También en los eventos, como ya vieron, hay un espacio para, eh, para tutoriales donde estaría digamos, la, la, el aprendizaje formal de la tecnología, o también, bueno, en los cursos del ACNI Campus u otros cursos, donde pueden ver formalmente cómo funciona la tecnología. A través de este llamado vamos a estar eh, sacando eh, para este año dos modalidades que se pueden postular, presentaciones cortas de unos 10 minutos, presentaciones plenas de unos 20 minutos. Y adicionalmente eh, podemos tener, digamos, algunas presentaciones invitadas y algunos paneles especializados que con todo esto vamos a conformar la gente Acá está el link por el cual van a poder subir los trabajos y eh, yo le voy a pedir a, a Carlitos que muy rápidamente nos hable sobre la plataforma con la que trabajamos para los eventos, para que un poco conozcan de qué va. Gracias, George. Eh, sí La plataforma que usamos para el envío de trabajos es una plataforma que se llama Índico, que muy amablemente en su momento instaló Ariel y más o menos es el único que la sabe operar. Eh, es una plataforma muy interesante porque es, se usa mucho en conferencias de tipo académico y tratamos de hacer que el proceso de revisión y de interacción con los potenciales ponentes sea lo más prolijo y ordenado posible. En sí van a ver que eh, va, vamos a, a evaluar los trabajos en la plataforma. Cuando ustedes los manden, la plataforma les va a pedir crearse una cuenta. Muchos quizás ya la tengan. Les va a pedir que hace una cuenta, les va a pedir eh, algún otro dato, les va a pedir un abstract de la presentación y les va a pedir que suban unos slides. En función de eso, nosotros lo vamos a evaluar. En algún caso, les podemos llegar a pedir que nos manden más información. A veces nos mandan cosas raras, como por ejemplo, cuando suben slides que tienen el título y después tienen 10 slides en blanco y un muchas gracias. Eh, es medio difícil de evaluar eso. Eh, ha pasado, no se ríen porque ha pasado este, eh, Ahí les vamos a pedir más información hasta tomar una decisión sobre, sobre la presentación este, estamos, este año hicimos el ejercicio de lanzar el llamado lo antes posible De hecho va a estar abriendo el lunes mismo después de este evento Para que tengan más tiempo para, para mandarnos sus ideas Cuando lo dije, lo de las 10 slides en blanco, es en serio, eso pasó Tampoco quiero decir que tengan que tener la presentación completamente lista y completamente perfecta para mandarla. Alcanza, si sí, tiene que ser algo que uno, pónganse un poco en los, en los zapatos del evaluador, este, tiene que ser algo que yo pueda, este, por lo menos, tener una idea de lo que van a hablar, ¿verdad? Para poder tomar un juicio. Este, entonces, cuanto más información pueda mandar, lo antes posible, mejor. Eh, ¿Qué más? Eh, no mucho más, en realidad. Un comentario sobre la lista de temas, en realidad. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de tener una lista de temas y actualizarla un poco, pero esa lista de temas no puede ser de ninguna manera exhaustiva. Entonces, si ustedes y algunos de ustedes ojalá tengan algún tema que no está explícitamente mencionado ahí, pero que sí tiene que ver con operación de redes, eh, mándelo igual. No se pierde nada. O, como decía Jorge, nos consultan a la dirección de correo del comité de programa que a algunos de nosotros le vamos, le vamos a responder. Así que sin mucho más, eh, a partir del lunes quedamos expectantes de sus este, propuestas para presentar en, en un lugar del mundo de cuyo nombre todavía no podemos hablar bueno entonces eh, ya para terminar les voy a mostrar digamos el cronograma de, que vamos a seguir este año así que las presentaciones van a estar las vamos a recibir hasta el 16 de julio es decir, de hasta el 16 de julio de 2023, en el horario 23.59, según el horario de Uruguay, es donde cierra el, el, la recepción de los trabajos. Eh, es obligatorio enviar el resumen de trabajo, es obligatorio. Hay personas que nada más mandan el título y no suben las la diapositivas, pues no podemos revisar. Entonces, eh, la evaluación del comité se va a realizar hasta el del 24 de julio al 7 de agosto, eh, los anuncios ya de los resultados, o sea, cuáles son las presentaciones seleccionadas, lo vamos a hacer el 10 de agosto, eh, entre el 10 y el 15 estaremos recibiendo las confirmaciones ya de los ponentes, o sea, si van a poder participar personal, eh, realmente, si van a poder estar físicamente en, en el evento, si tiene que ser remoto, etc. Y bueno, entre el 15 y el 21 de agosto estamos estimando poder ya hacer una presentación de una agenda preliminar para que, bueno, también los que están interesados en saber qué va a pasar el evento tengan la información con bastante antelación y los que tienen que viajar también puedan con alguna antelación preparar sus viajes. Eh, ¿La presentación? ¿Qué pasó con la presentación? Ah, ok, gracias. Gracias. Ah, sí, no, yo, yo también me quería ver, pero... Eh, importante, necesitamos que seamos disciplinados y entre el 15 y el 21 de agosto todos los ponentes con presentaciones seleccionadas suban al, al web del evento sus biografías y sus fotos. Esto es importante porque esto nos va a permitir que, la, que los que están pensando en participar se va, vayan sabiendo quiénes son los ponentes que van a estar. Y muchas veces a los ponentes les sirve ya aparecer en en el web del evento para poder justificar su viaje en su lugar de trabajo obtener los viáticos y demás entonces yo les pido que seamos disciplinados eh, la fecha final de recepción de trabajos el 11 de septiembre el 11 de septiembre estamos cerrando ya la recepción de la versión final de trabajo ah, igualmente y la presentación como tal del 2 al 6 de octubre así que eh, desde ya vayan preparando sus trabajos hay muchas personas que, hemos, o sea, que conocemos y muchas personas con las que hemos estado hablando durante esta semana que tienen trabajos muy interesantes y cosas interesantes que están haciendo, así que por favor, eh, compártanlos con la comunidad y háganoslo saber. Así que, eh, sin más, creo que... Ah, solo una noticia para los que se quedaron preocupados de ayer. Ya el tacón del zapato fue entregado. Su dueña está en perfectas condiciones. Solo fue un problema tecnológico, un desperfecto tecnológico, pero ya está todo solucionado. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, los amigos a muy amigos de Brasil que rescataron el tacón de, del evento. Así que nos vemos en octubre y esperamos sus trabajos. Ok, ok. aquí está el código QR para que Oiga. se puedan inscribir a la lista de, de la o a sea, todos los que no lo han hecho hasta este minuto Así que bueno, creo que los dejo con Sandrita que nos muy iba bien. a decir algo más Algo muy interesante Muchas gracias, un aplauso para nuestros amigos del ACNO Gracias Jorge, gracias Carlitos eh, Bueno, recuerden si quieren agendarse todas las fechas para la presentación de trabajo pueden encontrar la presentación en la agenda web del evento Ahora yo los invito a una pausa de 30 minutos y retornamos porque tenemos más tutoriales el día de hoy. Los invito al break.